En 2017 tu foste despedida de Deliveroo, en na sequência de una serie de protestos, de greves, de manifestações. ¿Quieres nos contar un poco esa historia? ¿Há quanto tiempo trabajabas nas plataformas y o qué es sí. que aconteceu? Eh, pues, bueno, las plataformas llegaron al 2015-2016, eh, especialmente de Deliveroo. Y, y bueno, yo entré a trabajar en 2016. Y cuando hacía un año, al ver que no coincidían muy bien lo que vendía la empresa con la realidad, eh, empezó como la autoorganización entre eh, los trabajadores. Montamos manifestaciones en, en el verano, bueno, en, en junio de 2017, y en agosto, las caras más, más visibles, como suele pasar ¿no? en, en muchos otros países, eh, nos despidieron o nos desconectaron, como, como lo Gracias. llaman. ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí fue como el nacimiento de la plataforma del Estado español de, de Riders por, por Derechos, que de hecho fueron como las segundas manifestaciones en, en todo el mundo, ya que las primeras empezaron en, en el Reino Unido. La uh -huh. plataforma es una plataforma de organizaciones sindicales, de activistas, de estafetas. ¿Quieres nos explicar un poco más sí. de qué es la plataforma? La plataforma de Riders por Derechos nace en Barcelona, eh, junto con un sindicato alternativo, que es la Intersindical Alternativa de Cataluña y a partir de ahí nos coordinamos con las otras comunidades de España, del Estado español y nos coordinamos con otros eh, sindicatos, entonces Riders por Derecho es como una intersindical, como una suma de, de varios sindicatos, ¿no? se encarga de derivar a toda la gente, trabajadores que nos contactan en distintos sindicatos y entre los distintos sindicatos nos coordinamos para hacer acciones conjuntas como denuncias a e inspección de trabajo eh, representación colectiva, etc. Los ¿no? eh, eh, primeros procesos de organización comenzaron, eh, decías numa una otra conversa que eh, a partir de los lazos creados en los espacios de encuentro físico y no apenas en sí. las redes sociales. Sí, en el 2016-2017, en Barcelona y, y, en, y en, otros, bueno, en otros lugares, ¿no? había centros de zona, es decir, tú hacías un pedido, una comanda y volvías a un centro de zona, era una plaza, por barrios. Entonces, esto permitía conocer a tus compañeros también. Los horarios eran visibles y yo sabía con quién iba a trabajar eh, y permitía establecer muchos vínculos. ¿no? Es verdad que había las redes sociales como coordinación, pero las redes sociales no tenían tanto peso como ahora y el espacio físico tenía mucho más peso que ahora. En todo el mundo está a haber un, un movimiento jurisprudencial de decisiones de tribunales que tendem a reconocer, o en muchos casos reconocer, la eh, relación laboral entre o trabalhador y la plataforma. ¿Cuál fue a importancia desses estos e y, y también eh, de estos procesos en el contexto da luta lucha? ¿Y cómo es que eh, después se eh, dio el salto para eh, a aprobación de uma ley para los estafetas? Por lo general, también de, dependiendo ¿no? de los intereses y, y la fuerza de lobby de, de las empresas, se han logrado eh, trampas legislativas, ¿no? Para, para evitar eh, la aplicación de la propia ley eh, vigente. En el caso de, de España empezó, eh, bueno, empezó el proceso judicial muy temprano. Hay un total de 50 sentencias, más de 50 sentencias, una de ellas del Tribunal Supremo. Y empezó también en el 2020 un proceso por parte del Ministerio de Trabajo Legislativo, que es la, la Ley Ryder Que fue aprobada en 2021. Exacto. Eh, e, e também comentávamos, inclusive aqui na, na audição, que a lei reconhece eh, o, a relação de trabalho, ou cria uma série de indícios também para reconhecer a relação de trabalho entre os estafetas e a plataforma, eh, mas na prática, eh, apesar de ser uma lei boa, progressista, eh, na prática não tem havido um grande Sim. respeito pela lei, não é? E há também outras formas Exato. de contornar. Sí, yo creo que el hecho de que haya 50 sentencias ganadas y, y ninguna perdida ¿no? al cabo de cuatro años de, o cinco que empezó el conflicto, sentencias evidencian que la ley está muy clara. Eh, una vez ha salido la Ley Rider, que la Ley Rider repite lo que ya dice el Tribunal Supremo, el problema es que, que no se cumple, ninguna empresa la ha cumplido. Eh, se ha pasado del fraude de los falsos autónomos a, a la subcontratación o cesión ilegal de trabajadores, y en el caso de globo sigue con el 80% de trabajadores como falsos autónomos. Y esta es la muestra de que al final el fraude sale a cuenta. Sale más a cuenta saltarse la ley que no cumplirla. Para las empresas, para el trabajador no. Porque si no paga la cuota de autónomos, Hacienda lo persigue para siempre. ¿Cuáles son en este momento las principales reivindicaciones de la plataforma Raiders por Direitos y de los Raiders de los Tafetas en general? Para nosotros eh, las reivindicaciones son principalmente que no queremos una figura intermedia, no queremos negociar unos derechos. El reconocimiento de la relación laboral ya nos da todos los derechos que necesitamos. ¿no? Eh, negociar derechos significa tener más que en la condición de falso autónomo, pero, más que en la condición de, ay, pero menos que en la condición de reconocimiento de la relación laboral. Por tanto, desde un inicio ha sido que, eh, ¿para qué ser falsos autónomos? No tienes ni las ventajas de una figura ni las ventajas de la otra, pero sí las desventajas de ambas lo que queremos es que se nos reconozca como lo que somos, ¿no? que es eh, trabajadores de, de la empresa. Y esto significa, eh, la empresa quiere vender que flexibilidad va con la figura del autónomo y no es verdad. Eh, escoger cuándo te conectas, cuánto te desconectas, cuándo aceptas un pedido o cuándo no, no es incompatible con la relación laboral. Cierta flexibilidad no es incompatible con el reconocimiento de, de la, una relación de asalariado y, eh, y no impide la subordinación a la que ya estamos sometidos los trabajadores de plataforma en relación a la empresa. Uno de los argumentos para el reconocimiento de la relación laboral es que el algoritmo es un instrumento de trabajo que no pertenece a los trabajadores. Pero hay también otras cuestiones que se han colocado sobre la transparencia del algoritmo, sobre el acceso a los datos, y também es también un debate que tem hecho en el Estado español. Sí, eh, como decía, hay aspectos de flexibilidad, que no tienen por qué ir con la autonomía, pero sí que hay otros aspectos que sí van necesariamente atados a una relación de subordinación y una relación de asalariado. Y esto es, por ejemplo, de quién es la herramienta principal de trabajo. La herramienta principal de trabajo no es la bicicleta o la moto, es la, la aplicación. Sin la aplicación no puedes trabajar y la aplicación es propiedad de la empresa. ¿no? Esto es uno de los e elementos fundamentales de, de los que la empresa no puede huir. ¿no? Luego hay otros como la negociación de los precios, eh, trabajar bajo una marca, eh, trabajar respecto a la actividad principal de la empresa contratante, etc. ¿No? Hay eh, como, como muchísimos aspectos que, que dejan entrever pues, esta falsa autonomía. Uhum. Entretanto, hay otras experiencias, nomeadamente trabajadores que fueron despedidos, trabajadoras que fueron despedidas y que eh, bueno. se han vindo a asociar en varios países en cooperativas y con plataformas eh, alternativas. Tú en este momento estás también involucrada en una cooperativa, ¿no? A sí, ¿podrías explicarnos un poco ese sí. proceso? Eh, sí, um, tanto en Barcelona como casi paralelamente en Madrid y en Francia, por ejemplo, eh, aparte de organizarnos sindicalmente los trabajadores, pensamos que, porque era un trabajo que realmente nos gusta, no, no nos gustan las condiciones, pero sí el trabajo, pensamos que era una buena manera de, de autogestionarnos, de autocrearnos eh, empleo. Eh, establecer una alternativa y también demostrar que sí se pueden utilizar eh, tecnología e innovación manteniendo una relación laboral y flexible y manteniendo unos derechos laborales. Entonces esto fue como otra lucha también, ¿no? porque te enfrentas a un mercado muy difícil, a una competencia desleal, eh, pero conseguimos organizarnos las personas despedidas en una cooperativa también en Francia, y se en Francia desarrollaron una aplicación de código abierto, que es Copcycle, con la que ya trabajamos más de 80 cooperativas en, en todo el mundo, que venimos de la autoorganización o muchos de, de plataformas como, como Deliveroo o, o Globo. ¿no? Y ahí es interesante ver también hasta qué punto es necesario automatizar ciertos procesos, ¿no? hasta qué punto es necesario el algoritmo y en caso de que exista el algoritmo, la importância de, de la transparencia deste. De, de eh, tu tiveste a oportunidad también de perceber um pouco o debate que está a ver em Portugal. O gobierno em Portugal criou un modelo muito eh, curioso para os motoristas de passageiros, os Uber, os CVDs, que é a figura do intermediário. Eh, propôs que, que ese mismo modelo pudesse ser exportado para os estafetas. O que é es que te parece dessa solución e do debate que está a ver aqui? Eh, me parece un gran problema y, y un gran error y, y creo que va a, a favor de las empresas, las libera de responsabilidades que está cargando sobre los trabajadores y creo que lo que ha pasado en Portugal eh, no, no, es nada, no es nada nuevo, ¿no? es, eh, es, creo que es una estrategia que responde a los intereses de la, de la empresa y no unos intereses sociales o unos intereses de, para, para, las trabajado, para los trabajadores y creo que un ejemplo también, por ejemplo, es Francia con la ley de de la movilidad, o también hemos visto ejemplos como, como Chile. Eh, creo que se tiene que seguir la línea de la mayoría de países, hay una red transnacional eh, de repartidores de, que ya fuimos a Bruselas a, a pedir, junto con otros movimientos sociales de la clase trabajadora, que también son sensibles a ser uberizados, que no es esto lo que queremos. ¿no? Así que creo que simplemente se tiene que escuchar a la clase trabajadora, a la sociedad, ver qué futuro queremos, si queremos una seguridad social, una sanidad digna o no, y en función de eso, tirar para la línea de la directiva europea o eh, la ley rider pese a que la ley rider es muy poco ambiciosa teniendo todas las sentencias que tenía y que no se concentra en todos los sectores. Eh, esto no es un problema sectorial. ¿no? Creo que la directiva europea en esto responde mejor y creo que desde, desde Portugal se tendría que, que mirar hacia esta línea. Okay, gracias, María.